¿Qué onda amigos? Yo soy Checo y bienvenido a un video más de Glitchfog. Hace una semana tuvimos la fortuna de poder hacer el unboxing de una de las consolas de nueva generación, el PlayStation 5. Después de una semana de ya haber tenido la experiencia con el PlayStation 5 y ahora sí ya en nuestras manos, creo que ahora sí tenemos las herramientas necesarias para poder hacer un review y que no sea simplemente nada más lo sorprendente que es una consola. Este es un review muy honesto basado en nuestras experiencias con esta consola, así que prepárate para escuchar quejas y elogios y lo bueno y lo malo que pudimos ver en la consola PlayStation 5. Sin lugar a dudas el DualSense es una de las características principales de PlayStation 5 y les puedo platicar que es una experiencia que no van a encontrar al menos hasta este momento en ninguna otra consola algo así se intentó hacer con los controles del Xbox One pero al parecer no tuvo mucho éxito o al parecer ningún desarrollador lo pudo, lo pudo utilizar es súper complicado explicarles lo que es el DualSense así en un video o nada más enseñándoselos así que si tienen algún amigo o algún conocido que, que les pueda enseñar lo que es el DualSense por favor dense una vuelta con él para que lo experimenten porque si sí es algo que tienen que experimentar el DualSense yo creo que es el 70% o 80% de la nueva experiencia de lo que es el Playstation 5 es complicado explicarles cómo funciona esto pero pues voy a intentar más o menos platicarles lo que es pero hagan de cuenta que si están apuntando con un arco o algo el control este va a tener una tensión o por ejemplo cuando están jugando el juego de spider-man cada vez que hacen el, el swing o se balancean con, la, con las redes van a sentir un poco más de presión cuando llegan justo al final. El juego de Astros Playroom definitivamente tienen que jugarlo y con él van a poderse dar cuenta un poquito más de todo lo que es capaz este controlcito. Aquí algo malo que al menos encontré hasta el momento es que el control DualSense la batería es un poco menor que la del PlayStation 4 y un detalle que hay que tomar en cuenta por el momento la carga en reposo del PlayStation 5 solo se puede hacer por los puertos traseros del, del PlayStation 5. Pero por alguna razón el puerto delantero no nos sirve. Sony ya confirmó que eso es un error de la, de la consola y que lo van a arreglar en futuras actualizaciones. Pero por el momento si tienes un PlayStation 5 o vas a comprarte uno, ten en cuenta que solo lo puedes cargar por los puertos traseros con el cable que viene incluido dentro de nuestra consola PlayStation 5. Así que si aún están decidiéndose todavía si comprarse un PlayStation 5 o no, el DualSense es algo que yo creo que sí los va a motivar a cambiar su decisión a comprarse un PlayStation 5. Dejando de lado un poco lo que es el DualSense, tenemos los juegos. Y ahorita en nuestras manos solo tenemos el de Spider-Man, no morales y el de Demon's Souls, que la verdad, este del juego de Spider-Man es un juego muy corto, yo creo que no les va a tomar más de 10-15 horas terminarlo, ya si quieren hacer las misiones secundarias y todo lo demás, sí les va a tomar un poquito más de tiempo, así que es algo que deben de considerar si van a comprar este juego, pero si van a, a comprar el de Demon's Souls, al menos en nuestro primer playthrough, en nuestra primera jugada, fue más o menos entre 27 y 30 horas, así que si sí es un juego ya con un poco de, de más de contenido. Eso sí, no van a poder sacar todo en la primera jugada, así que van a tener que darle mucho más. Algo muy común en las consolas ya de nueva generación, es que van a traer incluido el Ray Tracing, y con esto las, los juegos van a tener dos opciones, el que es el de performance y el de resolución. El de performance nos va a dar resoluciones de 4K, pero dinámicas o escaladas, y pero nos va a permitir tener frames de 60 a 120 frames. Eso sí, este no va a tener activado lo que es el Ray Tracing, pero si quieren la mejor experiencia gráfica van a tener que activar el modo de resolución, que ya va a tener el Ray Tracing, pero este va a ser 4K completamente nativo, pero no va a poder alcanzar en algunos juegos los 60 frames, entonces va a estar bloqueado a 30 frames y los 160 frames es completamente, ahora sí que casi imposible en el modo de resolución. Otra cosa que comúnmente están comentando ahora sí en internet es qué tan ruidoso o, cómo se, o qué tanto se calienta la consola de PlayStation 5 y en eso sí estoy como dividido. Aquí en Glitch Pop tenemos la consola que es la, la normal, la que trae lectora y sí les podemos decir que al inicio cuando hace boot o se prende la consola, sí hace ruido pero parece que es la lectora, hace un ruido que a lo mejor es como de unos 5 entre 6 segundos y después se, se cae, ya no se escucha nada. Eso sí. Existe en el PlayStation 5 lo que le llaman el cold wine, que es un pequeño ruidito, es como un zumbido así como eléctrico que alcanzas a escuchar, que cuando estás jugando no se escucha para nada en absoluto, entonces no es algo que te vaya a molestar. Pero por ejemplo, si estás en un cuarto en silencio, si sí vas a alcanzar a escuchar un zumbidito. Y eso sí es algo que quizá para algunos es molesto. Porque por ejemplo, yo lo tengo en el cuarto y cuando está el cuarto completamente en silencio, y ya por ejemplo me voy a dormir o algo. Si eres muy atento si sí vas a alcanzar a escuchar un zumbito así como. Pero eso es algo muy típico del, del sistema de enfriamiento que ya tiene esto. Si no me creen o quieren pruebas, vamos al otro cuarto que es donde tenemos el PlayStation 5. Así que acompáñenme para allá. Y pues bueno, ya estamos aquí en el cuarto donde he tenido la oportunidad de estar experimentando por esta semana lo que es el PlayStation 5. Como pueden ver, el PlayStation 5 ya ahorita se, se encuentra prendido. Y lo tenemos aquí. Lo tenemos ahorita en su posición vertical, que es la que se recomienda por el sistema de enfriamiento que emplea el playstation 5 se puede poner en posición horizontal sin ningún problema así que ahora sí que es decisión de nosotros pero como les digo una vez más es recomendación ponerse en la posición vertical para que el sistema enfriamiento trabaje mejor pero bueno para lo que estamos aquí no es para ver si ponemos la consola en modo vertical o horizontal sino para ver si el playstation 5 hace realmente el sonido que dicen o simplemente son exageraciones de las demás personas pero para eso vamos a hacer un experimento en el que voy a apagar el playstation 5 y lo voy a iniciar desde cero para que ustedes puedan apreciar el sonido que hace la consola al iniciarlo. Vamos a acercar el micrófono más de cerca al Precio 5 para que puedan escucharlo perfectamente bien. Bueno, ya puse el micrófono aquí atrás de mí, así que a lo mejor lo van a escuchar un poquito diferente. Pero esto es para que ustedes puedan escuchar perfectamente cómo se escucha la consola al iniciar. Pues bueno, ya, ya está completamente apagada. Ahora sí, lo que sigue es iniciar la consola. Vamos para allá. Prendemos la consola, ya pudieron escuchar. Y este es el ruido que hace la consola al iniciar. Después de un momento este sonido se detiene. Pero como pueden ver sí son unos cuantos segundos los que se está escuchando este sonido. Que al parecer son los ventiladores y la lectora. Ahora el ruido ya no se escucha. Vamos a subir un poquito más el volumen del micrófono para que capte el sonido que les decimos que es el coil Wine. Lo vamos a poner atrás del Playstation 5 para que ustedes lo puedan este, percibir. Ahora sí, como pueden ver la consola está en modo normal, simplemente aquí para iniciar sesión. Y vamos a intentar guardar el silencio lo más que podamos para que puedan apreciar el sonido del coil Wine y sepan que es... Como pueden ver el sonido sí está ahí, sí existe. Ahora sí que depende de ustedes qué tan delicados son con el sonido o qué tan exigentes son con toda esta cosa de los sonidos y las consolas y todo esa cosa. Con todo esto, ahora sí vamos a regresar a donde estábamos. Bueno, estamos aquí de vuelta y después de hacer el experimento hace ratito, ya pueden darse cuenta de un poquito más de lo que es el coil wire para que ahora sí lo tomen, lo tomen en cuenta y sean ustedes mismos los que decidan si es o no. Algo que afecte en su decisión de compra del PlayStation 5. Algo que creo que también es recomendable platicarles es que en dos o tres ocasiones me tocó en esta semana que a mitad de la noche el PlayStation 5 se prendía de la nada como por 10 segundos, hacía algo en el sistema, se prendía y se incluso escuchaba el sonido de, de, de inicio y después se apagaba. ¿Por qué? No sé. Estuve buscando en internet y tal parece que es porque se prende para realizar algunas actualizaciones en el sistema, pero les estaría mintiendo si les digo que realmente es esto. Solo les comento que me pasó dos o tres veces en el transcurso de esta semana, pero no es algo que yo diría que es muy crítico para una decisión de compra. Pero sí creía que era prudente que se los platicara. Y pues ahora platicarles un poco de la retrocompatibilidad. El PlayStation 5 es compatible con títulos del PlayStation 4, con el 99.9% ahora sí como, como lo de las bacterias. Pero la excepción de como unos 5 o 6 juegos, pero pues que la verdad casi nadie juega, todos son compatibles con el PlayStation 5 o los títulos del PlayStation 4. Títulos de Playstation 3, 2 y 1 probablemente se agreguen después con alguna actualización pero quizás sean solamente de, de software Tuvimos la oportunidad de probar algunos títulos para probar su retrocompatibilidad como el Ghost of Tsushima, el Red Dead, el Horizon y Control Que la verdad probamos todos estos juegos y a pesar de que son muy buenos juegos en el Playstation 4 en el Playstation 5 al subir los frames por segundo ya algunos juegos tienen las, las, los frames bloqueados a 60 como es el caso de Ghost, de Horizon, el de Control, sí se ve muchísimo mejor. Y si no habían terminado estos juegos o no los habían jugado, creo que sí es una muy buena experiencia jugarlos en el PlayStation 5. Y si no tienen un PlayStation 4, yo sí les diría, váyanse por, directamente por un PlayStation 5 para que jueguen estos juegos, ahora sí que con la, con la experiencia completa. Muchos juegos todavía están recibiendo actualizaciones para mejorar los gráficos o el performance del PlayStation 4, al pasarlo al playstation 5 así que es muy probable que en estos días más juegos se vayan agregando a la lista de los juegos que se ven muchísimo mejor en playstation 5 y pues ahora sí ya para terminar lo que todo el mundo quiere saber me conviene o no comprar un playstation 5 en lo personal si está dentro de sus posibilidades yo sí les recomendaría un playstation 5 que a pesar de que no tiene muchos juegos ahorita de lanzamiento y a lo mejor quizá dos o tres son los únicos que valen la pena o quizá dos o tres son los únicos que tiene de lanzamiento si sí les recomendaría comprar un PlayStation 5 si son fanáticos de los juegos exclusivos de Sony. Si son jugadores de Hostile Party o multiplataforma, sí les daré el consejo de que quizás esperen un poquito más o unos poquitos meses para que salgan más juegos porque pues, casi no tienen nada del PlayStation 5. Si tienes un PlayStation 4 Pro, sí puedes esperarte quizá unos meses a ver si es baja de precio en el próximo año o algo así. Pero sí puedes esperarte unos meses. Si no tienes PlayStation 5 y estabas decidiendo comprar un PlayStation 4 o un PlayStation 4 Pro pronto, yo sí te recomendaría que te fueras directamente por el PlayStation 5 para que tengas la experiencia completa de todos los juegos. Y pues con esto, ahí queda nuestro review. Esta es nuestra experiencia. Hemos tenido cosas buenas, cosas malas. Eso sí, nada que rompa la experiencia completa del PlayStation 5. Solo son algunas cosas que, que pueden parecer molestas para algunas personas, para algunas otras no. En lo personal, las cosas que he tenido no me han parecido molestas. No he tenido problemas como de como que la consola se pare o que de repente truene algo o algo así, no. Simplemente ha sido pe eh, pequeños detallitos que en lo personal no me molestan pero creemos que sí es recomendable que lo sepan y que sepan que existen algunos detalles que a lo mejor para ustedes iban a ser un poco molestos. Pues bueno, esta fue ya nuestra reseña de una semana después con la consola de PlayStation 5 para que ahora sí ustedes tomen la decisión de si se lo compran o no. Antes de despedirlos nos gustaría invitarlos a nuestro canal para que no se pierdan nada de nuestros videos que subimos todas las semanas. Yo soy Checo y este es Glitchpop y esperamos verlos pronto con un nuevo video.